Hoy en día, la elección de un buen asesor fiscal y financiero puede ser una decisión crítica para el éxito o fracaso de un negocio empresarial o para la adecuada gestión de un patrimonio personal. En un entorno económico tan competitivo y dinámico como el actual, todos los sujetos obligados a cumplir con las obligaciones tributarias y con intereses financieros deberían ser capaces de definir con el mayor rigor posible el escenario jurídico, fiscal y financiero en el que desarrollan su actividad. Por ello. Cada vez más se demanda la figura de un asesor especializado que aclare este escenario y ayude a tomar las mejores decisiones posibles en materia financiera y tributaria. Con el Máster en Asesoría Fiscal y Financiera, en un marco nacional e internacional de la Universidad Hoy Juan Carlos, te convertirás en un experto en la regulación de los impuestos principales de la legislación española, integrando dicha regulación en un contexto internacional a través de los diferentes convenios y, además, y este es el valor añadido frente a otros títulos de posgrado, serás capaz de asesorar en operaciones de planificación de inversiones empresariales, efectuando un seguimiento de los riesgos y contingencias tanto fiscales como financieras. Vas a recibir una formación muy práctica, integral y avanzada, que te capacitará para asumir y manejar con destreza los cambios legislativos en la materia, para llevar a cabo un asesoramiento óptimo en diferentes escenarios. Contamos para ello con aulas con equipamiento informático adaptado a las necesidades de las prácticas que se realizarán en cada una de las asignaturas que se imparten. Las clases son muy dinámicas y las explicaciones más teóricas se complementan con ejercicios prácticos aplicados a la realidad del ámbito empresarial. Los profesores nos transmiten de primera mano y de una forma muy cercana su experiencia directa en el mundo de la asesoría, con esa doble vertiente fiscal y financiera. En definitiva, este máster te acercará a la realidad profesional en un área de gran demanda laboral dentro del mercado jurídico y empresarial. Tras mi paso por el máster y gracias a la realización de las prácticas en empresas del sector de asesoría, he cumplimentado mi formación y actualmente estoy trabajando en un despacho de asesoría legal. El camino que vas a emprender en este máster lo recorrerás de la mano de grandes profesionales. Contamos en la titulación con profesores con una alta cualificación, tanto a nivel docente e investigador como por su experiencia profesional. El perfil de nuestros profesores permite que esta titulación tenga una clara orientación hacia el mundo profesional y laboral. Este máster culminará con la realización de unas prácticas externas que faciliten tu acceso al mundo profesional y el desarrollo de una investigación personal en el ámbito de la asesoría fiscal y financiera. Ya son más de 10 las promociones de alumnos que han pasado por nuestras aulas y su valoración respecto a su paso por el máster es el mejor reflejo de los resultados y la calidad formativa del máster en asesoría fiscal y financiera en un marco nacional e internacional.